Y estamos de vuelta con el último bloque de su programa favorito denominado... La capital de los idios. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! -oh! oh yeah. Oh yeah, don profe. Oiga, hemos eh, venido eh, analizando películas hace rato. Eh, películas eh, famosas, películas que la rompieron en taquilla. Las mejores películas según IMB. Y las que no la rompieron también. Sí, pues. Los peores fracasos en Tequilla. Los peores fracasos. También eh, tuvimos la. época mmm, pasada, pasado, entiendo. Eh, mmm, las películas que no se hicieron, pues. ¿eh? Y que no pudimos ver por Rolandini PTV. Exactamente. Salió <risa> <risa> bueno <risa> ¿Eh? Cayó redondito, profe. ¿eh? Redondito cayó. Bueno, sale. Si, no, si, si no sabe de qué estamos hablando, vaya a ver el último programa. Ahí en YouTube está el, la última parte y el podcast completo está en Spotify también. Así que. Exactamente. Bueno. Así como también vamos a dejar esta parte de, nuevamente en, en Juantube para que usted pueda disfrutarla. Y si usted es primera vez que nos escucha por, por nuestro querido eh, Juantube, sepa también que el programa es más largo que esto y tenemos eh, dos, dos partes más, dos secciones más que usted la puede encontrar en Spotify. Así que lo dejamos cordialmente invitado a que se pase y le dé para adelante con todos los podcasts nomás si están buenos. ¿Cierto, profe? Cierto, sí, eso, bueno. eso dice mi mamá por lo menos. Sí, po. y mi perro también. Y mi perro. Exacto. Que, lo que, no se llama, que no se llama Brownie. Eso, no se llama Brownie. No. Ya. Para esta vez nos va a tocar ver más por el lado de las curiosidades. Los hechos desconocidos que pasaron tras bastidores de las películas famosas. Esas cosas que tú no tenías idea que pasaron. El Kawin, la chimuchina. Sí, esos datos freak que tenemos por atrás Exactamente, pues, profe Mire, pongamos un conte el contexto porque eh, vamos a leer una nota de acá De un... creo que es renombrado este este portal, ¿o no, profe? Eh, 24-7 Mirror, sí ¿Sí? Sí eh, En la cual hizo una nota bastante interesante como decía el profe, sobre los hechos desconocidos que pasaron tras actores de películas famosas. Dice: Ver películas puede ser divertido, pero no hay nada como conocer lo que ocurrió en el detrás de cámaras de una película que amamos. Aunque estos filmes no necesitan presentación, la mayoría de la gente desconoce estas historias que ocurrieron cuando las cámaras no estaban rodando. ¿Qué escena se tuvo que filmar 127 veces? Ah, ¿Qué coprotagonistas no se llevaban bien durante el rodaje? Vamos wow. a ver en este eh, último bloque de. Capital Dorsey. Oh, y 127 veces ay ay ay. Ándale, tuvieron más, más veces que oiga, me acuerdo esas veces que salían no sé si usted lo vio alguna vez eh, los chascarros del happening oh, sí, me acuerdo cuando salían al final. Sí, pues. ahí me acuerdo una vez que creo que estuvieron grabando hasta como las 3, 3 y media de la mañana porque no salía la toma porque se cagaban de la risa todo el rato y era más que nada por la Glide del río <risa> tienen que haber terminado chato los pobres igual ¿Se acuerda usted la, la risa que tenía? Era súper contagiosa la risa que tenía la Gladys del río Estruendosa Estruendosa No es contagiosa también porque uno la veía y se cagaba de la risa En todo caso Era buen programa El Happening Sí, ese era buen programa Pero fue obviamente lo que fue en su tiempo Ya a estas alturas no podría volver Bueno, están todos muertos también lo bueno porque En no, todo poco. caso, sí <risa> Sería como de Walking Dead Claro pero un programa como ese lo veo difícil que podría pegar en la actualidad. Sí, pues la actualidad no no, no pegaría. ¿Te imagináis cantando la canción de Mami que será lo que quiere el negro, papá la papírico y pipi? Te haría traerle funado. En todo caso, sí. ¿La, la Marilu, Wea, cuando se vestía y se pintaba negra. Sí, y se colocaron un hueso, parece que apropiación cultural. Claro. <risa> Uh, cuando los negros eran exóticos, profe. Que sí, era en Chile? cuando no había en negro en Chile, En Todo caso. Cuando en Chile había en chileno. <risa> Todo caso. O cuando al ¿cómo se llama este loco? El, el Claudio Reyes se disfrazaba del, de gay en el, en el salón. Ah, de veras, Porque con, títeras, con, con rabani? el con el rabani. Hacían como los eh, peluqueros. Claro. Entonces también hmm. sería terrible funaba ahora. Wey? Sí, pues Oiga, habían estas cosas antes que ahora ya no se pueden hacer, ¿eh? no. De repente podríamos hablar también de eso en algún eh, programa. ¿eh? Sí, lo que ahora sería totalmente funado. Exactamente, de programas, películas y cosas así. Bueno, eh, entrego en materia pues, profe. Pongámosle. Mire, en primer lugar tenemos el rodaje de Rocky IV que llevó a Stallone al hospital, profe. Ah, sabían, sí. ¿no? no tenía idea. Mire, dice, Sylvester Stallone escribió el guión de Rocky y la protagonizó. Era su bebé. Claro ahora creo que está en disputa con, con quién tiene los derechos chuta porque él no tiene los derechos de la saga Rocky los tiene otra eh, familia, no sé si es de otro director, no sé, pero es una weá media enredada. Y también los tiene eh, la compañía que también hizo las películas. Mira, dice la saga acabaría siendo su mayor éxito como actor. Por eso, cuando se rodó la cuarta película de la franquicia, era importante para él que todo pareciera auténtico. Así que le pidió a Dap Langer, cinturón negro de cuarto Dan, el weón, Chucha que peleara con él de verdad. Chucha. <risa> Al weón que le pide que va me... <ríe> van Drago po, Claro, el Drago Y más encima como Oye, emblemática esta película Sí, emblemática Más encima como casi al final de la Guerra Fría A ver, voy a buscar en qué año se entrenó Dice, sin embargo, un golpe en el pecho Lo envió a cuidados intensivos Y casi mata al actor Yo. No lo sentí, dijo, el golpe En el momento, pero más tarde Esa misma noche, mi corazón Empezó a hincharse, dijo Stallone Mm. mi presión arterial subió a 260, ándate Ay, yeah, yeah. ya se la reventaron la, la cuchara el sí, pues. estuve a punto de hablar con Los Ángeles lo siguiente que recuerdo es que estaba en un vuelo de emergencia afortunadamente tras unos días en el hospital, el actor ya estaba bien Rocky IV, película del año 85, en ya casi al final de la, de la guerra fría fue emblemática por eso mismo porque tenía que pelear con el comunista en la unión soviética y... ¿Será ser spoiler a esta altura? Eh, no, yo creo que no. no O sea Que todo el público comienza a vitorear a Rocky ¿Tú crees que en un país comunista iban a dejar que la gente se expresara así libremente? Bueno? No, ni cagando Y que además, no sé, por último, por, por sentido común Tú no vayas a aplaudir al rival, tú al peleador tuyo El muro aún no había caído en ese tiempo ¿o todavía, si había caído? Todavía no caía y tampoco estaba Chernobyl Todavía no Oiga, eh... Otro dato también de esta parte de Rocky, es que creo que sacó, no sé si es un documental O una versión extendida que se eh, eh, estrenó hace poco en los cines ¿Sí? En donde él eh, da cuenta de esto, de este accidente que tuvo Mitch, mira, casi se nos va por un golpe maldado. Eh, exactamente vos, profe. Iván Drago Mitch. Tenemos otra película, en la cual Head Ledger, clásico pero el loco actuó tan, pero tan bien en Batman, el caballero de la noche, que Michael kane olvidó sus líneas. ¿Quién es Michael Caine para que no cache, profe? El, el que hacía de Alfred. Exactamente. Sí, pues. Entonces dice, varios actores han asumido el reto de encarnar al guasón en las películas y series de televisión de Batman, pero el fallecido Heath Ledger siempre será uno de los mejores. Según diversas fuentes, su interpretación del personaje fue tan intensa que consiguió asustar a todo el reparto y al equipo, Incluso el experimentado actor Michael Kane estaba tan nervioso durante su primera escena juntos que se olvidó sus líneas Hace falta un artista de gran talento para sumergirse de lleno en un personaje Entiendo que la primera escena donde se ve Michael eh, Caine con Heath Ledger es cuando el guasón entra a la fiesta que tiene... Eh, ¿Cómo se llamaba el, el, Bruce el, Wayne. el alcaide? Ah no, era para claro, Harvey Dent. Era Harvey era para Harvey Dane Sí Claro, y ahí fue la primera, el primer encuentro que tiene, digamos. De hecho, me parece que el Jet-Layer que el, el en este caso el, el Bromas, ¿Mm? eh, se da cuenta de esto y agarra un, un vaso de, de champán, toma un poco y el resto lo bota, así como para rellenar, para ver si el loco claro, se acordaba. Claro, Y después, no, siguió nomás, siguió y el otro loco está cagado de miedo. Si, supuestamente tenían que preguntarle por dónde estaba eh, Bruce Wayne, si también iban a buscar a Bruce Wayne. Aparte sí, de Harvey Dent. Es que actuaba muy bien en esa parte, este weón. No, si se la mandó en esa película. Bueno, por algo le, le dieron el Oscar Postumal weón Sí, sí. Bueno, después dice, desgraciadamente nunca pudimos ver cómo evolucionaría. Me dio un que Walker, weón. <risa> me amo, te amo. Sí, bo. ¿Cómo evolucionaría la carrera de Ledger? Ya que pocos meses después de terminar la producción de esta película, murió de una sobredosis accidental. Mmm. Total, weón. Sospechoso. Hmm, sí. Lo habrán ni esmado. ¿O se habrá ido solito para el otro lado a, a hablar con Diosito? No sé. Así a sabiendas, dice usted. Claro, quedó tan loco. Sí. Bueno, era como el mito urbano de que había quedado tan loco con la película de que había el mismo ido a hablar con Diosito. Ah, ya, para sacarse el, el guasón de encima. Claro. No ya cómo sacarse. En todo caso, hay una, eh, digamos, nota que dicen que el buen se sumió tanto en el personaje en el rodaje de la película, que estuvo como muy mal de, de ánimo en ese sentido y, y estuvo también muy solo eh, dentro del rodaje y la preparación de la película. Sí, sí fue... Se aisló mucho. Sí, fue, fue súper potente. Eh, no se veía que el loco se fuera tan pa adentro, tan pa adentro Desde el secreto de la montaña No sé si me explico ¿En sentido figurado o en sentido literal? Profe? Yo creo que literal <risa> Todo caso eh? Ay, Somos diabólicos ¿ver? Sí. ¿ver? Oiga, mire Stanley Kubrick ordenó destruir La utilería de 2001 O una odisea del espacio Ah, ya sé por qué Sí Sí, Le damos, porque, entonces, por, Porque dijo, ponga. dijo, el profe no la entendió, entonces destruimos todo para que este weón no la entienda. <risa> Exactamente. <risa> para que después menos la entienda el güey. Claro. Dice, el excéntrico estilo de dirección de Stanley Kubrick es conocido en la industria cinematográfica. Trabajó en icónicas pelicas, películas como La Naranja Mecánica y El Resplandor. Pero su mayor logro es 2001, Una Odisea del Espacio. Un filme de ciencia ficción estrenado en 1968, profe. Guau. Wow como habrás imaginado dice, rodar una historia de este género en los años 60 no era algo fácil y se ves bien futurista y bien digamos, está con, súper bien con, hecho con buena tecnología, Sí, está súper bien hecho dado que los efectos especiales computarizados no eran una opción disponible en ese momento la producción tuvo que confiar únicamente en sus habilidades para crear todo el set y la utilería Toma, en tu y cara George Lucas. Exactamente. Oiga, pero y George Lucas también la hizo cuando hizo las primeras películas de Star Wars, pro. Sí, pero esta, esta se ve más real. Bueno, que Star Wars, la película, también se ve terrible buena. Sí, pues. Y al parecer, Kubrick no quería que estos elementos se utilizaran en futuras películas o fueran vendidos o mostrados para obtener beneficios, por lo que ordenó que los destruyeran, incluidos los planos y las secuencias no vistas. ¿Se habrá destruido el monolito, profe, no? Yo creo que lo primero que tienen que haber destruido. Sí. Sin embargo, algunas cosas sobrevivieron, lo que los hizo aún más valiosos Oh, ah, se imagina el sí. que se quedó con las cosas ahí. El que estaba no sacar. Sí, pues. Wow. Buenas lucas. Buenas lucas, sí. Wow. Tenemos otra anécdota acá que dice el adorable gato de El Padrino, película que no he visto todavía. <risa> no, todavía no, profe. No estaba en el guión. ¿Ah no? No. ¿Quién puede olvidar la gran escena inicial de El Padrino entre Vito Corniole y Bonacera? en donde Marlon Brando da un largo discurso sobre la amistad mientras acaricia a un gato, es legendaria. Especialmente porque el alemanito no estaba pensado. El director Francis Porfort Coppola lo encontró en el plató de los estudios Paramount y decidió incluirlo en la escena. Creyó que ayudaría a mostrar el lado más sensible de Don Corleone y acertó. Ese gato robó por completo la escena. Además, además de que hay unas tomas, ya de Lenin cuando después de que sufrió el atentado en 1922 cuando ya está como medio loco y también sale como acariciando un gato así como la clásica cuestión del doctor malo de el inspector gadget Sí, bueno de hecho técnicamente el inspector malo y el gato se basan en el padrino claro entonces sí, lo del gato es eh, eh, brutal ¿no? tenemos otro profe otro dato de detrás de bambalinas, mire dice Trek estuvo a punto De ser interpretado por la leyenda de la comedia Chris Farley, no sé si conoce al actor Chris Farley, no lo he visto ni empleado Yo creo que muy pocos lo conocen Pero hay unas películas Bastante conocidas eh, del, del Actor eh, Hay una sobre todo que yo creo que Le han dado como más en la tele, y le han dado como más Bombo, que se llama eh, Un Ninja en Beverly Hills Que es de un ninja gordo es un uh, karate de es chistosa, él se dedicaba a hacer películas chistosas ah ya yeah. ya, yeah. y estaba también con David Spade, mucho no sé si usted cacha David Spade no, no, no, no, cacha esa W es un rubio flaco que ha trabajado con, eh, ah, cómo se llama este de que hace las películas como... Eh, papá por si, no, siempre, no, papá siempre, no el... el que hizo la película con la, la Drew Barrymore, cómo se llama? Cuando la tonta se le pierde la memoria todos los días. ¿cómo Adam se llama Sandler. Actor? Adam claro, Sandler. Ha trabajado mucho con Adam Sandler, es un rubio flaco, chico. De hecho trabajó en... son como niños uno y dos. Ya, yeah. no, no, la verdad no lo cacho. A lo mejor si lo veo lo cacho el tiro. Claro, o sea, de cara los van a cachar el tiro. Pero él hacía mucha dupla con él en ese ¿No tiempo. ¿No es Owen Wilson? ¿Cómo? ¿Owen Wilson? No, pues no, no es Owen Wilson. Ah, ya. Yeah. Dice Trek, es sin duda una de las películas de animación más icónicas y terminó convirtiéndose en una franquicia que hizo que Dreamworks ganara miles de millones de dolares, dólares alrededor del mundo. Esto se debe principalmente a que el actor Mike Myers hizo un gran trabajo interpretando al morado ogro verde y se ganó el corazón de tantos, tanto de niños como de adultos. Pero al parecer, Trek estuvo a punto de ser interpretado por otro reconocido actor cómico, Chris Farley. Mira. El comediante y ex integrante del elenco de Saturday Night Live Eligido, fue elegido originalmente para interpretarlo Antes de que falleciera en 1997 de una sobredosis Oye, todo esto es bueno de mover entre sobredosis Mira, sospechoso, ¿eh? mm. Su hermano, Kevin, llegó a decir que el personaje Se suponía que debía ser un poco más parecido a Chris Como un tipo humilde, inocente y torpe De hecho... Eh, usted puede ver la foto de, de, de este actor De Chris Farley Y se parece un poco a Strick Sí, se parece Más que un poco, bastante Sí, se parece bastante a sí, Yo diría que tiene hasta la misma oreja we. Las películas de él son buenas Pues son antiguas ya. Eh, a lo mejor no es el mismo humor de ahora Pero sí son entretenidas Para que ahí también lo vayan tasando como actor Buena. Tengo otra Que esta sí Yo creo que todos nos dimos cuenta Cuando ocurrió de verdad Yo creo que algunos no ¿eh? Pero a lo mejor algunos no sabían Que no estaba planeado Claro, porque Leonardo DiCaprio se lastimó de verdad en el, cel, en el set de Diango sin cadenas. Durante años, la academia ignoró a Leonardo DiCaprio. Y esta historia sirve como prueba de que tiene verdaderos dote de actor. Durante el rodaje de una escena con Kerry Washington para Diango sin cadena, DiCaprio se cortó accidentalmente la mano, por lo que la sangre que se ve es 100% real. Probablemente sintió mucho dolor, pero decidió seguir actuando. Al final, su decisión de no pausar la escena hizo que esta fuerte, esta fuera increíble, aunque bastante asquerosa para sus compañeros de elenco. Oh, en todo caso, profe. Fue maravillosa. Que el loco va y le pega a la mesa. ¡Paf! Y ahí había un vídeo roto. Y... y. se raja la mano. No era que hubiera un vídeo roto. El hueón no se fijó que había una copa chiquitita. Porque de ahí, de esa escena, también nace el meme de DiCaprio bebiendo la copa de vino chica. Ah, verdad, sí. sí esa copita. Entonces, de... huevo, exactamente. Cuando termina, deja la copa ahí y cuando tiene que golpear la mesa le golpea la copa y obviamente le hace mierda claro y se raja la mano y el loco sigue como si nada y le empieza a sangrar y el loco se mira la mano mientras sigue hablando así como chucha me rajé así como no y sigue actuando y sigue saliendo la sangre cachai y se fuma tan pucho exacto no genial genial el tema es profe que eh, sus compañeros de trabajo bueno yo lo que recuerdo de esa escena no sé si estoy mal pero cuando agarra a la esclava la agarra con la mano con sangre o sea y le pasa la mano con sangre Sí. Sí. A la esclava, por la cara. Sí, sí. Y, y se ve la cara como de asombro y de asquerosidad de de la actriz en ese sentido. Pero es que es mucho mejor, que, porque ahí, es que ahí, claro, está actuando como, como el dueño, como el amo. Exacto. No, Mar maravillosa. O sea, yo creo que... Ver, DiCaprio, si bien en el Renacido, que encuentro que es un bodrio de película, pero bueno, eh, sí se pega una actuación en formidable, pero yo creo que tanto en Diango, bueno, ahí... Hay, Tendría que haber ganado el Oscar como, como actor de reparto. Pero en el lobo de Wall Street también se pega una actuación genial. Sí, sí, yo creo que por ahí podría haber pasado la entrega del Oscar. Con, se lo con merecía antes, sí. sí. Pero estaba compitiendo con. En ese tiempo con. Ay, no me acuerdo. ¿sabes? Soy malo para los nombres de los actores. Con este buen que estaba haciendo eh, Dallas eh, Club, algo así. Ah, ya, no, no. Contra ese no tenía nada que hacer, no no sí, que, pues. que esa película Matthew McConaughey de hecho, de hecho hace de jefe de DiCaprio en eh, sí en el lobo de el Matthew McConaughey es, no es pero es que esa actuación de Dallas Bailer Club es pero wow no claro nada na que, na que decir, ta, na que decir bueno. estaba compitiendo con él pues entonces no no no tenía por dónde. no, no habían eh, empate en los Oscar pues. no ¿Mm? me parece que una vez hubo un empate sí sí empate técnico sí que le entregaron el Oscar a dos está seguro? Me parece, no estoy seguro por eso, pero me parece que hubo un empate en los Oscars Vamos a buscarlo, ¿eh? a lo mejor se está mandando un mandelazo Oiga, tenemos otra película también icónica y a una majatarraca Sí <risa> Dice, el traje de Michelle Pfeiffer en Batman regresa era muy poco tradicional Ser una estrella no siempre es como nos lo imaginamos, aunque la mayoría de las veces lo es, dice ya que las cosas algunas veces no son tan fáciles como parecen los actores han tenido que soportar situaciones muy extrañas en lo que respecta al vestuario desde que sus órganos se desplacen por llevar corsés como Emma Stone en la favorita no he visto esa película no hasta pasar horas y horas de maquillaje horas y horas de maquillaje perdón como Jennifer Lawrence en X-men primera generación uy sí. sin embargo lo que tuvo que hacer Michelle Pfeiffer con su personaje fue bastante fuera de lo común si has visto su trabajo en Batman Regresa, sabes que su traje de gatúbela es muy ajustado. No obstante, probablemente desconocías este detalle. Según la actriz, su atuendo tenía que ser sellado al vacío sobre ella, lo que suena bastante desagradable por si nos pregunta. Uh, ¿Con razón salía tan apretado? ¿Claro? ¿La mierda se movía? Es que es el punto. ¿Cómo lo queréis moverte si tenéis todo el cuerpo apretado? Ahí está, por eso que siempre tenía los ojos como inyectado en sangre. Sí, en todo caso, le cortaba la circulación, ¿lo ves? Claro. Güey. Pero igual se veía más, sí. Río, hay que decirlo, hay que decirlo. Sí, profe. Sí. ¿Ah? Valió el y esfuerzo. ¿Se acuerda de ese beso que le daba No, es un beso, es una languetea. Sí, me, pa ¿Ah? me parece que esa tampoco está en el guión. Parece que no, el quito quedó loco. Sí, cualquiera. Y Jack Nicholson que está detrás de cámaras también. <risa> <risa> también verdad <risa> ay, ay, ay. el exorcista fue una experiencia aterradora también para el reparto el exorcista no fue solo una película aterradora para el público sino también para la producción que pensaba que estaba maldita no es algo que nos sorprenda ya que según CBS News nueve personas involucradas en el rodaje fallecieron en algún momento durante o después de la grabación además la actriz Ellen Brustin acabó con una lesión permanente en su columna vertebral a causa de una escena pero quizás lo más espeluznante de todo fue el hecho de que uno de los actores que aparece en la película resultó ser un asesino de verdad. Ah, mierda. Oh. Paul Betson. Pues Contrataron hecho... a Damet. Claro. Paul Betson fue condenado a 20 años de prisión por matar a varios hombres que pertenecían a la comunidad LGBT y y todas las cuestiones. Eran samudios oh, Ah, yeah. ya. Todas estas cosas hicieron que el exorcista fuera mucho más espeluznante de lo que debería haber sido. Oiga, se supo en todo caso hace tiempo que esta película había tenido todas estas calamidades mientras se rodaban. Sabes la eh, otra que estaba maldita era Poltergeist. ¿Poltergeist? Sí, también. Muri bueno, murieron varios de los que participaron en la eh, en la película. ¿Se acuerda que cuando teníamos la edad de, de, de cuando salieron las películas era como un mito que la niña que había hecho la película había muerto y todo eso sí. por la, el tema? La, efectivamente murió, ya. Pero fue por una enfermedad, obviamente Pero también se dieron muchas cosas extrañas en el rodaje de las películas poltregues No, sí, con el cole de flecha, profe, no hay que meterse mucho Sí, hasta por ahí nomás Hasta por ahí nomás Hay que tenerle respeto al wea ¿Ah? Sí. Constantini nomás se puede meter Eh, y hasta, hasta por ahí nomás Sí, pues hasta por ahí Oye, sí. Oye, dice, la extraña coincidencia del Mago de Oz Wow Dice, mucha gente conoce las terribles anécdotas sobre las lesiones que sufrieron los miembros del reparto y del equipo durante el rodaje del Mago de Oz pero esta historia tras bastidores es la menos conocida y la más extraña de todas un ayudante de vestuario encontró un abrigo andrajoso para el personaje del mago cuando el actor se lo puso ¿cuál actor? ¿a quién? el mago ah ya, se lo puso al actor <risa> ya, cuando el actor eh, se puso el abrigo Ahí sí. dio vuelta a los bolsillos y encontró algo muy curioso el nombre L. Frank Baum, el, el autor de los libros del mago de Oz estaba escrito dentro de uno de los bolsillos. La viuda del autor dijo que el abrigo pertenecía a su difunto marido, lo que lo convierte en una de las coincidencias más extrañas de la historia del cine. Uh, uh, uh, uh, uh. A lo Sí, bueno. <risa> Eso es merece un bueno. personaje. <risa> sí, en todo caso. Lo dejó ahí a, de adres, vino el fantasma bueno, y lo dejó ahí. Claro. <risa> Otra anécdota que nos habla acá que dice que Richard Gere improvisó un momento icónico en Pretty Woman o Mujer Bonita para los que no saben inglés, bueno. <ríe> Mujer Bonita es un clásico de la historia de las comedias románticas, sobre todo por la innegable clínica entre Richard Gere y Julia Roberts. De hecho, esta es la razón por la que fueron elegidos para coprotagonizar otra comedia romántica, Novia Fugitiva, tan entretenida es igual, en Mujer... Perdón, ¿es como la dos de Mujer Bonita esa? Sí. ¿o no? Sí. es o como la segunda parte? Como ya, cuando, cuando se casan así. O sea, tienen que casar claro, porque no se casan. Claro. En Mujer Bonita, una de las escenas más amadas por el público fue aquella en la que Edward le muestra a Vivian el collar que va a usar en la ópera y decide cerrar de golpe el estuche, lo que la hace reír. Lo mejor de esta escena, Gere improvisó ese momento, por lo que la risa de Julia Roberts fue realmente genuina, lo que la hizo aún más adorable. <risa> Menos mal que la mina es livianita de sangre, ¿eh? Sí. Porque a la hora que se enoja... Caga toda la escena. Caga toda la escena, porque esa escena salió bacán. Sí. Bueno, y a la hora que le aprieta los dedos también. Uy, pues. <risa> <risa> uh, te imaginais, güey. Bueno? <risa> sí, <risa> se caga, se caga la uña. <risa> que le había dicho... ¡Ah, con chido! <risa> exclamó la princesa. Exclamó la princesa. Exclamó la mujer bonita. Claro. Oiga, mire la siguiente película, profe, que tenemos. Dice El padre de Mandy Patikin murió durante el rodaje de la película La princesa prometida. Esta película es del año 87 y fue un éxito instantáneo que hasta la actualidad sigue siendo muy popular. Yo me creo que la vi. Che, no me acuerdo que tiene la frase de Cogolto vos, que ¿Cuál? la han parodiado en todas partes. Me llamo Íñigo Montoya, has matado a mi padre, prepárate para morir. En, ah, en los cómicos que le dicen en español. ¿Ah, sí? Sí, y ha sido Mire. parodiada en Caleta Película. Claro. Dice, de hecho, te retamos a que encuentres a alguien que no reconozca la frase nah. que dice usted. Pues, ¿no? <risa> Ahí Me llamo Íñigo, <risa> has matado a mi padre, prepárate para morir. Aunque mucha gente sabe que el personaje de Mandy y Patty, buscaba venganza por la muerte de su padre, pocos conocen que la tragedia personal pocos conocen, perdón, que la tragedia personal está viviendo el actor con respecto a suyo su padre falleció de cáncer mientras estaba filmando la película, de hecho la escena en la que Montoya mata al hombre de seis dedos, se rodó justo después de que Patikin volviera de su funeral, así que si te fijas bien, notarás un verdadero fuego en los ojos cuando dice, quiero que me devuelvas a mi padre, oh, oh qué la verdad dramática Sí, bueno, ¿Qué triste bueno <risa> wow Apolo 13 se rodó en gravedad cero Toma. ¿Apolo 13 no era el amigo Rocky? No, <ríe> ese es ¿No? Apolo Crit. Ah, <ríe> el drama Apolo 13 cuenta la historia real de la misión espacial que pretendía ser la tercera en Alunizar. Mm, ese término lo conozco mucho ahora. ¿Ah, sí? sí. <ríe> <ríe> Creo que los de vieron esta película sí. muchas veces. <ríe> Aunque estaba protagonizado por grandes actores como Tom Hanks, Kevin Bacon y Bill Paxton, el director Ron Howard sabía que eso no era suficiente para convertir la película en una obra maestra también tenía que ser lo más exacta posible desde el punto de vista científico, por eso decidió filmar dentro del cometa de los vómitos de la NASA, un avión diseñado para crear un movimiento que simula la baja gravedad durante cortos periodos de tiempo. El plató se construyó dentro del avión y los actores solo tuvieron 23 segundos de baja gravedad para desabrocharse las correas de seguridad y rodar la escena antes de tener que volver a colocarlas, completaron el rodaje en gravedad cero en nada más que 13 días, lo cual es bastante impresionante si lo pensamos. Hoy todo caso, pero que estaban jovencitos los jóvenes. Sí, pues tenían físico para pa aguantar eso. Ahora ni cagando hacen No ni cagando. Oye, este, a mí me gustó esta película. Yo la vi en su tiempo, la vi cuando estaba más joven y, y me gustó bastante. La escuché muy buena. Es bacana por los 13 eh. Sí, pues, sobre todo cuando mueren en el ring eh. <risa> por Iván Drago. Claro, Iván Oye, tenemos a Gal Gadot. Mm. Mm, sí, <risa> sí. Es la mujer maravilla, dice. Cuando Gal Gadot fue elegida para interpretar a la Mujer Maravilla en el universo de DC Muchos estuvieron en desacuerdo ¿Y por qué? ¿Quién podría estar en desacuerdo con Gal Gadot? No sé, ¿Que sea la Mujer Maravilla? No sé, ¿Quién es ese insensato? Sí Algunos fanáticos opinaban que no tenía el aspecto adecuado Otros pensaban que elegir a alguien con un acento no norteamericano Era una elección bastante extraña Oye, pero si esta mina es Camboyana, Chichena, Kosobarpo Estuvo en las filas ahí de... Mmm, de la milicia de su país, de Israel? Sí. ¿En Israel bo, también es que ¿no? En Israel el servicio militar es obligatorio para hombre y para mujer y dura dos años. Así debería ser acá. Claro. ¿eh? ¿Ah? Para que aprendan, por mala. Sí, para enrilar a todos estos flights de mierda. Sí, exactamente. Dice, sin embargo, Gadot demostró a todos que estaban equivocados y se convirtió en una de las superheroínas más queridas. Durante los rodajes volvió a probar que era la elección perfecta para el papel. La actriz estaba embarazada de cinco meses y es por eso que no únicamente es la mujer maravilla en la pantalla grande, sino fuera de ella. To oh. Toma, man. 5 meses de embarazo. Chucha. Chay, ni se lo notan. No, paramos. <risa> Ándale. A ver. Christopher Lee sabía cómo se sentía ser apuñalado en el señor de los aliños. Este es un dato interesante sobre el difunto actor Christopher Lee. Que salió a la luz en los comentarios del dvd del señor de los anillos en una escena saruman que es interpretado por lee es apuñalado por la espalda por lo que el director peter jackson le explicó al actor sobre qué tipo de sonido debía hacer sin embargo este le respondió que no era así por lo que jackson le preguntó si tenía alguna idea de qué tipo de sonido se produce cuando se apuñala a alguien por la espalda y sin inmutarse dijo que sí al parecer, el actor participó en operaciones para el Servicio Secreto Británico durante la Segunda Guerra Mundial, en la que aprendió el sonido que emite una persona al ser apuñalada. Creo que sus parientes eran chilenos y vivieron en la legua mucho tiempo. También. Ahí aprendió más todavía. Por eso tenía un vasto conocimiento. Claro. Oiga, Isla Fischer casi se ahoga en los ilusionistas. Nada es lo que parece. Chucha. Que la masa acá, casi, casi se mandan acá una cagadita de aquella Sí ¿Ah? No está dirigida por este weón de... ¿Cómo se llama? Si ¿so, soy malo para el nombre de los actores profe. Este weón buen... bueno, Alex Baldwin <ríe> Usted es diabólico <ríe> Dice muchas estrellas eligen hacer sus propias acrobacias durante la filmación Y a veces esto las pone en verdadero peligro en los ilusionistas, Isla Fischer tuvo que ser esposada dentro de un tanque de agua para realizar un truco de magia en una de las escenas. A pesar de que había procedimientos de seguridad instalados, la actriz se, encont se encontró atrapada bajo el agua y no pudo liberarse. Lo peor es que todo el mundo pensaba que estaba actuando cuando en realidad se estaba bajando, chucha. Uh. <risa> ¡Oh, que debe haber sido desesperante! Sí, <coughs> así, oye, Me qué cuenta. buena actriz, güey. Sí. Bueno, oh, uno va a hasta, hasta que empieza a flotar, sí, se empieza a ir para arriba. <risa> empieza a quedar al revés. Me di cuenta de que habíamos olvidado una cosa básica y es que necesitas una palabra de seguridad o una señal, ya sabes, para cuando algo no va bien. Mm, dijo la actriz en una entrevista. Bonding. ¿Ah? Eso, es, ah. <risa> eso es muy bonding. En todo caso. <risa> Por suerte, uno de los coordinadores de acrobacia se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y pulsó el botón de liberación rápida del tanque antes de que terminara en una tragedia. Oh, qué brígido. Oh, se imaginan, lo empieza ahí a lavar, a lavar y le hubiesen dado el Oscar Póstumo también. Sí, yo creo que sí, le habrían dado el Oscar Póstumo, bueno. a, sí. a la mejor escena en una lavadora. Bueno. <risa> en todo caso. <risa> Oh, yeah. Matt Damon se convirtió en el malo de la película rescatando al soldado Ryan. Wow. Pa malo, para que aprenda. Rescatando al soldado Ryan de Steven Spielberg se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el capitán John Miller conduce a sus hombres tras las líneas de enemigas, o oh, es el nombre de otra película que competía con ellos. En todo es este, caso. Sí para recuperar al soldado James Ryan, después de que sus tres hermanos murieran en batalla. Antes de rodar la película, los actores tuvieron que realizar un agotador entrenamiento militar básico para que luzcan como verdaderos soldados en la película, pero no todos pasaron por este tipo de entrenamiento. A Matt Damon, que interpreta el personaje principal, no se le permitió participar de él. Esto se hizo a propósito para que los demás actores sintieran inconscientemente un auténtico resentimiento hacia él. No solo funcionó, sino que la película redefinió el género bélico. Sí, Con razón se le ve que te tienes mal al hueón, weón. weón si todos lo odian, así como ya, y vos soy el puto soldado, digo. Claro, hiciste sí, pasar por esta mierda, weón, para venirte a rescatar. ¿Por tu culpa murieron? No, y más encima el weón no se quiere ir de la defensa de la ciudad, ¿no? Sí, pues. Más encima se quiere ir. Es como ya, pues, weón, si te venimos a buscar, weón, pégate la cachapa, weón. ¿Cuántos murieron por tu culpa? Weón, por fiado. Sí, weón. Sí, en todo caso se ve como la cara de desagrado de los actores Sí Bueno, dentro del contexto de la película Pero eh, funcionó como dice acá la nota Sí, yo creo que funciona perfectamente uh -huh. Mire, dice Kane Whistler sufrió hipotermia durante el rodaje de Titanic Era que no, pobre <risa> No se le ven ve los toperoles, sí <risa> la Lamentablemente <risa> Exacto, era muy grueso el vestido <risa> Dice una película como Titanic requiere una perspectiva única, por lo que James Cameron era la persona perfecta para llevarla a cabo. El rodaje no fue fácil para el elenco o el equipo de producción. Según gente que estuvo en el set, tuvieron que filmar en condiciones extremas, como pasar horas en el agua helada para conseguir la escena perfecta. La actriz Kate Whistler, que interpreta a Rose en la película, fue probablemente la que peor lo pasó. Mentira, ese fue DiCaprio porque cabían los dos la tabla, bueno. <risa> en todo caso, no, sí... ¿Eh? El feminismo, profe. Ella tenía que acaparar todo. Tú sabes que mi abuelo, weón, eh, estuvo listo en el Titanic, weón. Eh, el loco fue y tuvo la premonición así. Dijo, no, weón, no, no. Y empezó a alegar, cachai, y a decirle a todo el mundo, weón, el barco se va a hundir, el barco se va hundir, el barco se va hundir. Y la gente lo miraba así como, cállate, weón, cállate. No, weón, si el barco se va hundir. Hasta que lo agarraron y lo sacaron del cine, weón. ¿En serio? <risa> <risa> <risa> Yo también lo he despegado al viejo. Sí, weón. <risa> Mire, dice, al parecer, ella no podía llevar un traje térmico debajo de su vestido, porque no quedaba bien a los ojos de Cameron. Esto hizo que la estrella sufriera, sufriera hipotermia después de una noche de rodaje. En otra escena, estuvo a punto de ahogarse tras ser aplastada por una pared de agua. Por suerte, los miembros del reparto y del equipo sobrevivieron al peligroso momento. Ah, por suerte. Pues bueno. Sí, pues no así ah, lo de Claro. <risas> que se muera la actriz principal, pero no los demás, bueno. Y claro. <risas> Y por último, porque ya estamos en la hora, mira, se nos ha pasado terrible rápido y todavía nos queda la Oye, mitad de esto, caso. así que ya tenemos segunda parte para la otra semana. <ríe> Dice, la inolvidable escena de Alien se mantuvo en secreto para los actores. A veces, los directores tienen que utilizar métodos poco convencionales a la hora de filmar, y una forma muy popular de hacerlo es no contarle al reparto lo que va a ocurrir en la escena. En Alien, por ejemplo, Ridley Scott decidió no compartir con nadie que el xenomorfo iba a salir de Kane. Así pudo conseguir las reacciones de auténtico horror de los actores en una de las escenas más cruciales de la película. Pero eso no es todo lo que logró la escena del estallido del pecho. Al parecer la actriz Verónica Cartwright se desmayó justo después de que le rociaran la cara con sangre. Suena bastante horrible, ¿no? Ay, pa' <risa> acá en esa escena. Bueno, el actor obviamente que se tiró arriba de la mesa tiene que haber sabido. Claro, no, él, él, él estaba claro ya, pero... <risa> sí, bueno. <risa> Está bueno que no le digan a nadie y de repente aparezca... <risa> Pero tiene que haber sido acá Y sobre todo la mina que se desmaya Porque se ve un primer plano en Cuando le llega la sangre a ella A lo mejor después lo tuvieron que filmar eso O, o hacer algún corte especial Porque si se cagaron de miedo de verdad ahí claro, Y la reacción de todos es terrible <risa> <risa> Qué <risa> buena Ahora, de esta escena Yo lo que más también me acuerdo es la parodia que le hicieron en los Esférico ¿En Lo Esférico? Sí, que era una parodia como a Star Wars en el que hay un loco comiendo y de repente como que le va mal, todos empiezan a verlo y pa le sale el monstruo chiquitito de la guata, se coloca un sombrero, un bastón y empieza Hello my lady, hello my darling, hello my ¿No estás hablando de Spaceball? Baseball lo esférico lo esféricos. Es, es, que, es que así fue traducida acá, pues. Pero, Pero si así fue traducida, se, se está poniendo medio español para su a todo gas. <ríe> Pero pues hombre, que si acá hay en España ah. llegó como a los esféricos. <ríe> a todo gas. <ríe> a todo gas. Sí, pues Spaceball que yo creo que debe ser una de las mejores parodias que he visto. Por, sobre todo ah, por bueno, cómo rompen la cuarta pared Pero esa escena del xenomorfo haciendo el Hello my lady, hello my Que es como una Canción clásica del año 50 Estadounidense, y más encima sí, como que se despide Por una pequeña puertecita así. <ríe> <Claro. risa> Está muy bacán esa escena güey. Película de Mel Brooks ¿Es de Mel Brooks esa? Es de Mel Brooks ya, esa película terrible Pero es terrible ah, donde, <th�> donde usan la suavidad ¿Verdad? El poder de la suavidad, el mismo poder que yo ocupo Para jugar cataca, güey Exactamente. Y funciona, <risa> créeme que funciona el poder de la suavidad. <risa> el poder de la suavidad funciona, sí. profe. Sí. <risa> Tienen que usarlo, cabrón. Sí, el poder de la suavidad. <risa> Exactamente. Oiga, y vamos a dejarlo hasta aquí. y Ya la próxima semana vamos a continuar con este uh, ranking o con estas notas interesantes de lo que pasa atrás, mamparinas. Eh, y estos datos curiosos en, en las películas. Pero estas. ¿Mm?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 para más información o consultas comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino más 569 78690812 más 569 78690812 o su Instagram Rolandino TV Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión Déjale espera para que vean lo bacán que es Rolandino IPTV que pude ver el partido de la Chile contra... ¿Cómo se llama el equipo de mierda con el que estaba jugando? Eh, por la Copa Libertadores Femenina. Un partido que no lo dan en ninguna parte. Ahí estaba. Y después, obviamente, el, el, las gloriosas chaquitas que ganaron 1-0 a, a Alianza Lima. Eh, están a punto de clasificar. También se pueden ver ahí por Rolandino y PTV. Así que la, los eventos que usted quiera están ahí. Déjate. Grande Roland Che, sí, pues. Oiga, estamos llegando ya al final de este bloque y de este capítulo, profe. Salió bastante largo este bloque, pero interesante y entretenido. Encontré. Sí, está bueno. Ojalá que también, o, ojalá que también le, le guste a nuestros queridos tele y, y radio bien. Claro. ¿Mm? Así que eso, muchachos. Eh, nos despedimos. Les mandamos un abrazo a todos los que nos siguen, los que se suman. Eh, ahí activen la campanita de YouTube. Compártanos, compártanos. Sí, pues, compártanos. Vayan también a Spotify para que escuchen el programa completo. Oh, sí. Y esperando que no quede muy la cagada en este próximo 18 de octubre. Nos despedimos. Hasta un próximo Capital de los Simios. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chao, chao.